En el episodio anterior, haz cuanto puedas para encontrar a Dino Ram. La supervivencia de la Tierra depende de ello. ¡Ah! ¡Ah! Hay una gigantesca erupción de fuerza vital en el polo sur. ¡Dragoclones! Oímos que estaba acabándose la fuerza vital en la Tierra. La erupción está a punto de comenzar. Pronto toda esa deliciosa fuerza vital será nuestra. ¡Sí! <risa> ¡Al fin la fuerza vital será mía! La leyenda de Dinoram, segunda parte <risa> Algo se dirige hacia la Tierra Hay problemas en el Polo Sur Quédate aquí y sigue buscando a Kaito Me pondré en contacto con Rick para que se reúna contigo De acuerdo, tranquilo Vi por dónde cayó, así que sé dónde buscarle Con Rick aquí sé que podremos encontrarle Buena suerte, tirano Haz lo que puedas para proteger el huevo de Dino-Ram. Es posible que la supervivencia de la Tierra dependa de ello. No te preocupes. No dejaremos que nada ni nadie haga daño a Dino-Ram. Suerte, Rita. Si esa perturbación espacial es lo que creo, ni los Dino-Caballeros podrán salvar la Tierra. ¡Dino-Caballeros! ¡No podréis vencernos con unas probabilidades en contra de mil a uno! Protegeremos la tierra contra viento y marea. Desde luego lucharemos hasta morir. Si insistís, despedíos. ¡Estego, ya voy. Nunca aprenderéis. A ver si paras esto. ¡Tidera detrás de ti! ¡Cuidado, mamut! ¡Vamos, Aleja! Sentimos que hayáis empezado la fiesta sin nosotros, pero no nos han mandado invitación. ¡Hola, Dino Armas! Me alegra veros. Dino Paki por los antepasados, Dino Caballero Armado. Dino Art por los antepasados, Dino Caballero armado. Paqui espada con púas, Dino Armas. Arca escudo óseo, Dino Arma. Acoplamiento de la espada. Acoplada, acoplamiento del escudo. Acoplado. Ya eres mío. Así ¿Ah, sí! ¿Ah? Ah. Dino Kenti por los antepasados, Dino Caballero armado, Taladro óseo. Allá voy. Dino arma. ¡ACOPLAMIENTO DEL TALADRO! ¡ACOPLADO! <tose> <tose> oh, oh, oh, oh, oh. Oh, no! ¡El huevo! Ah, ¡Ahí está! Gracias a Dios no se ha roto la cáscara. Debería llamar a Rina para decirle... Oh, ¡No! Mi vaga no está... ¿Qué voy a hacer ahora? Muy fácil, escalar una pared de 60 metros sin dejar caer el huevo más valioso de la Tierra, nada más. Estupendo. ¡Bien! ¡Se acabó, Estego! ¡Oh, no! Esto no va a amistarme. ¡Dino tirano por los antepasados! ¡Tú otra vez! No deberíamos tentar a la suerte. ¡No! no. Se acerca la erupción. Puedo sentirla. ¡Tirano! ¡Seratos! ¡Ven aquí! ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Dejadme que os eche una mano! ¡Será Thor? ¡Me alegro de veros. ¡Será un placer! La fuerza vital se acerca a la superficie, hará erupción en cualquier momento. Y con ello, Diamante Ryugo aparecerá. ¡No puedo esperar más! ¡El tiempo se acaba! ¡La Dinodaga de Kaito! ¡La tengo! ¡Ah! Vaya, parece que he llegado a tiempo. No creí que llegarías tan rápido. Los Serazor fueron a reunirse con el resto en el polo. Hice que me dejaran aquí de camino. ¿Qué sucede? Tirano dijo que también era necesario allí. Parece que la cosa es grave. Y así es. Pero pase lo que pase, los dinocaballeros se ocuparán de ello. Nuestra misión ahora es encontrar a Kaito. ¡Sí! Es inútil. No podemos parar una erupción tan grande. Reconocedlo. Esta vez no podréis detenernos. Viene diamante Ryu y cuando llegue se deshará de vosotros para siempre. Basta ya de cháchara, murciélago deslenguado. Ya es hora de que alguien te haga callar. Os lo no tenéis merecido. Yo no tengo la culpa de que seáis unos fracasados. será un placer? ¡Ay, no! ¿Lo veis? ¡Vuestro tiempo se ha acabado! ¡Ha aparecido nuestro gran jefe! ¡Ha llegado Diamante Ryugu! Y ahora voy a presentaros al más poderoso, al magnífico, al más temido y aterrador, al único... ¡Silencio, Dragón. No subestiméis las relaciones públicas, Eminencia. ¿Dragoclones? Sí, Eminencia. Se os ordenó aniquilar a los Dino Caballeros. ¿Por qué existen aún? Íbamos a aplastarlos. Son débiles! El mal aliento de Ryugo es insuperable. Esa es la menor de nuestras preocupaciones. ¡Eh! Los dragoclones se han ido a casa. ¿Y nosotros? A lo mejor podemos marcharnos pronto. ¡Claro! Si lo que quieres es pasar el resto de tu vida en el pozo, pero una broma? No hay nada en la Tierra que impida esta erupción de fuerza vital. He estado esperando estos 65 millones de años para conseguir hartarme de fuerza vital. Los dino caballeros juramos proteger el planeta y lucharemos hasta el último aliento para impedírtelo, Ryugu. Tu presencia aquí no cambiará nada. ¡Qué descaro! ¡Sois unos mamarrachos! ¿Cómo osáis hablar así a su eminencia? ¡Sois unos insolentes! ¡Esta ¡Y unos de chacha! ¡Quítate en el medio! ¡Vuestros deseos son órdenes, eminencia! ¡Ha llegado la hora! ¡Caballeros! ¿Listos? ¡Permaneced juntos! ¡Emplead vuestro poder a mi señal! ¡Ahora! ¡Aaah! Increíble poder. Nos enfrentamos a una situación complicada. Tiene que haber algún modo de vencerle. ¿Dónde estará? Llevamos todo el día buscando y no le hemos encontrado. Sigamos intentándolo. Kaito lo haría si nos hubiéramos extraviado. ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira, Rick! ¡Es suya! ¡Kaito! ¡Oh! ¡Kaito! ¡Oh, no! ¡Está... Está bien. Tienes que tranquilizarte. De acuerdo. Supongamos que cayó al río. Eso implicaría que la corriente le habría arrastrado. ¡Le encontraremos! ¡Es preciso! Tengo hambre. Y me duele todo el cuerpo. ¡Fantástico! Yo tengo la culpa. Si no hubiera perdido a la Dinodaga, podría hablar con Rina y con Tirano y podríamos salir de aquí con el huevo. No hay forma de que pueda salir sin ayuda, sobre todo con un huevo que pesa 10 kilos. ¿Será realmente Dino Ram o solo será una leyenda y esto no es más que un viejo huevo? Ah. Piensa, Kaito, si hablaras con Tirano, ¿qué te diría que hicieras? Diría, cálmate, reflexiona sobre el problema y hallarás la respuesta en tu interior. No sé, pero no creo que resulte esta vez. Oh, oh, oh, oh, ¡Tirano! ¿Te encuentras bien? Oh, ¡He estado mejor! ¡Insensatos caballeros! ¿Por qué lucháis? ¡Dentro de poco no quedará nada sobre la tierra! ¿Te Disculpadme, Eminencia, pero es divertido refocarse. caballeros! ¿Dónde estábamos? <risa> ¡Miradlos los de rodillas! Como criaturas indefensas. No es maravilloso. ¡Basta <risa> la vista de lujos! ¿Tenés? La vital y no. Tenemos la fuerza vital y vosotros no. Tenemos la fuerza vital y vosotros no. Tenemos la fuerza vital. Y no. Nueve y diez. Fuera de combate. Aquí llega el campeón a reclamar no. su premio, el alimento más delicioso del universo, la fuerza vital de la Tierra. <risa> Qué detenerle. No lo comprendes. Estás acabado, Caput. Finito. El resto del planeta y tú sois historia. Siento salir la fuerza vital a la superficie y ya puedo saborearla. No, ha comenzado la erupción. ¡Sí! ¡Bebé de eminencia! No ¡Hay más en el lugar del que ha brotado esa! ¡No, Todo pierde el color. Y eso significa... Una cosa. Diamante Ryugu ha ganado. ¡Kaito! ¡Resiste! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Prepárate para saltar a la balsa! ¡Alejaos! ¡Es muy peligroso! ¡Es igual! ¡Estamos juntos! Estamos juntos. Lo aprendimos de los Caballeros. Por fuera, Rina es tan dura como siempre, pero ahora ha encontrado fuerza interior. Nadie podría dudar de la valentía de Rick, pero ha aprendido a confiar en nosotros. Yo he aprendido a fiarme esto? de mi instinto y a dar la talla en las situaciones difíciles. Podemos lograr cualquier cosa trabajando juntos. ¡Rina, aguanta! Es Dino-Ram. No es solo una leyenda. Es tan real como nosotros. <risa> ¡Dino-Ram! ¡Tirano y los otros! ¡Tienes que encontrarlos! ¡Arriba todos! ¡La tierra agoniza! ¡Tenemos que emplear hasta nuestro último aliento para detener a Diamante Ryu. ¡No podáis meteroslo en vuestra dura mollera! ¡Ganamos! ¡Habéis perdido! ¡Los caballeros están acabados! ¿Tú también, insecto? ¡Oh! Tus prerrogativas de vuelo acaban de ser revocadas. Desde ahora estarás en tierra. Oh, Dios que pase esto! Oh, si no detenemos a Diamante, Ryugu en unos minutos dejará de haber vida sobre la Tierra. ¡Nunca ¡Preparaos para sufrir la furia de mi ira! ¡Mirad! ¡Es Ramp! Qué animal más raro. ¡Caray! ¡Así que la leyenda era cierta! ¡Ese pajarraco no me vencerá! no caballero, ve a reunirte con tus amigos! Ahora sufrirás la suerte de los que te desafían. Al suelo! ¡Todos al suelo! ¿Qué pasa ahora? ¡Al suelo! ¡Aaah! ¡No os mováis! Dinobram está utilizando una especie de inhibidor neuronal que agota la energía de Diamante Ryugu. Mirad, toda la fuerza vital que absorbió Ryugu está retornando a la Tierra. causado bastante daño para un solo día. Lleva un escudo. ¡Habéis ganado esta batalla! ¡Pero recordad que no pienso rendirme hasta que la última gota de fuerza vital de la Tierra sea mía! Tengo que irme hasta luego! ¡Vamos, chicos! ¡Esperadme! ¡Ya ¡Ya ¿A dónde vas, Dino Ram? Vaya, no es precisamente un tipo sociable. Volverá cuando esté listo. Recordad que ha salido del cascarón hace pocas horas. Lleva su tiempo a habituarse al mundo. ¡Hasta pronto, Dino-Ram! ¡Gracias por todo! ¡Vuelve pronto! Kaito, Rina, Rick, gracias. Sin vuestros esfuerzos no habría aparecido Dinoram y Diamante Ryugu habría vencido. Gracias a vosotros se ha salvado la Tierra. ¡Ni hablar! La razón por la que hemos vencido es que hemos trabajado todos juntos en equipo. Sin vosotros no habríamos podido hacerlo. Gracias, tirano. Aprendemos unos de otros. Tú eres nuestro maestro. Gracias. Uh -huh. Los vino caballeros protegen y respetan la vida del planeta. Las plantas, animales y hombres que lo comparten. Trabajaremos juntos para impedir a cualquiera dañar el planeta Tierra. ¡Sí! ¡Sí!